o su transferencia por proximidad o su transferencia de forma remota. Los archivos están asociados con programas de cómputo. Para poder abrir y manipular un archivo, uno debe poder identificar de qué tipo de archivo se trata para usar el programa pertinente. Los archivos se distinguen así por su formato y este se observa tanto gráficamente por un icono asociado a la aplicación con la que se modifica y por la terminación después del punto.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 es una cuestión básica y de uso frecuente. En términos generales, en la educación superior se requiere el dominio de estos saberes de tipo genérico, pero además los propios de las disciplinas a las que estamos afiliados los académicos. El uso de archivos varía entre las profesiones y las disciplinas. Evidentemente, hay profesiones que usan más archivos de audio o más imágenes y es fundamental tomar determinadas precauciones para transferirlos adecuadamente. Otras profesiones tienen un uso prioritario de archivos de texto y manejan grandes volúmenes de documentos. Muchas veces necesitan convertirlos en un formato PDF para que no se desconfiguren o para que no puedan ser alterados. Es un hecho que todas las disciplinas utilizan aparatos e instrumentos digitales que requieren un software propio y muy especializado. Por lo tanto, los archivos con los que trabajan tienen terminaciones cada vez más raras y específicas lo que se convierte en un saber propio del nivel disciplinario que requiere ser dominado por los participantes de ese campo de estudio. La revolución tecnológica está atravesando todos los campos profesionales y disciplinarios. Hay una explosión de software especializado y de aplicaciones cada día más específica, lo que implica el manejo de archivos con terminaciones muy diferenciadas. En este sentido, los académicos en la educación superior estamos obligados a mantenernos actualizados en nuestro respectivo campo de conocimiento. Además, es imprescindible actualizar nuestros saberes sobre los archivos digitales con que evoluciona la profesión.